Okay. ¿Qué quieren de mí ahora? ¿Qué es lo que quieren de mí mañana? ¿Qué es lo que quieren de mi pasado? Estoy cansado y agobiado He escuchado y rapeado tantas cosas de asco No necesito colaboración, estoy contento y mejor con mi propio flow Quiero que sepas que todo lo que hago lo hago con el corazón y con razón Es inevitable que todo surja, bojas de y demonios me persiguen en tu entorno Si tú me mandas tus rimas te las redes enredadas en un torno Mi flow lindo como una Duró como la y no Estoy por encima de todos los ilusionados. No te llegó el ultimátum. Aquí te presento mi LP de algo nuevo que ayer saqué, ¿ok? Tengo muchas palabras en tan poco tiempo. Como hacer caso bien es mi trabajo y marco el tiempo. Con talento, mi cuaderno se convierte en mi templo ya. Mi cabeza, sí. mi Biblia, mi día, sí. mi estima y la noche será mi. Elixir para escribir tu canción Yo cierro los ojos y sueño cada ocasión Cada segundo, cada parte dentro de mi canción Todo queda más cuadrado cuando me tomas tu tiempo Nada bueno sale de enfrentar tu cuerpo con los duelos Tengo canciones para ti, para tu novia y tu abuelo Tengo los pies en la tierra pero vuelo Para ver cómo es mi vida hacia el suelo ah.